Otra vez el escándalo entre Cubero y Nicole. La rubia se tomó unas mini vacaciones e hizo una escapada al norte junto a sus tres hijas. Pero se habría olvidado de avisarle a su ex y padre de las niñas. Ahora, la ex pareja vuelve a estar en pie de guerra. Cuando parecía que las aguas comenzaban a calmarse entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, otra vez se desata el escándalo. Según indicaron en Infama, el futbolista estaría furioso con su ex porque, según él, se llevó a sus tres hijas de viaje sin avisarle. Nicole organizó una escapada por Salta con unas amigas y las tres nenas y como se trataba de un viaje dentro de la Argentina, no necesitaba autorización del papá. Así fue que habría resuelto viajar sin decirle nada. En su cuenta de Instagram, la modelo compartió algunas postales del recorrido, lo cual le permitió a Cubero enterarse de todo. Si bien públicamente, el futbolista no dijo ni una palabra, ya estaría evaluando llevar este tema a los tribunales. El futbolista de Vélez no estaba al tanto de las vacaciones, y que sus nenas iban a faltar a la escuela. Según relataron en el Ciclo de América, la rubia las habría llevado sin autorización del padre, y esta no sería la primera vez que pasa algo similar. Justo martes y miércoles, días que a las chicas les toca estar con Cubero, estarán en la provincia del Norte. Por otro lado, hay sospechas de que Nicole se las llevó de viaje en esta fecha para que no estén presentes en el reestreno de Nuevamente Juntos. La revista, en la avenida Corrientes, obra en la que trabaja Mika Biciconte, y a la cual iban a asistir con su papá.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 La revista, en la avenida Corrientes, obra en la que trabaja Mica Viciconte y a la cual iban a asistir con su papá.